el siglo XXI presenta un reto nutricional y ambiental sin precedentes. La agricultura moderna, sustentada en la aplicación de agronutrientes y bioestimulantes, se ha convertido en una solución para la alta demanda de alimentos frescos y saludables y en una esperanza para el desarrollo sostenible. AEFA, la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes, lidera y fomenta este compromiso y lo proyecta por el mundo entero, ejerciendo a su vez de interlocutor entre las actividades empresariales de sus asociados y las administraciones públicas. Agricultura ecológica, producción integrada y economía circular conforman las doctrinas que, junto a AEFA, transmiten sus asociados. Para aplicar debidamente esta filosofía, AEFA contribuye eficazmente en el impulso de la divulgación, formación y transmisión de la innovación tecnológica desarrollada por sus asociados. No existe desarrollo sostenible sin que la generación de riqueza y la conservación del medio ambiente vayan de la mano. Y esto afecta al mundo entero. Porque el ser humano debe formar parte del entramado ecológico. Cubrir las necesidades alimenticias con la preservación de los recursos debe ser viable. No es la mejor opción, es la única opción. AEFA lidera la agronutrición, pero también abandera un principio innegociable. Atender las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Porque no existe un desarrollo económico perdurable sin una naturaleza sana que lo sostenga. A EFA, uniendo esfuerzos por un mundo sostenible.